Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a dónde y cuándo se encuentren en este día. Eh, nuevamente aquí compartiendo un momento sincrónico, si, si te querés unir por Zoom, ahí tenés el código de la sala. Este, también lo puedes seguir por acá. Y, y si querés comentar algo, voy a ver de, de leer los comentarios en algún momento también. Bueno... Eh, Eh, afuera, estoy acá en Buenos Aires, hay un día con un poco de sol, un poco de viento, un poco de nubes, bastante circulación de autos por la calle, por la avenida. Hace un par de días que me estoy despertando bastante temprano. Y qué bueno, qué bien que hace despertarse así, bien temprano. Lo sé, no siempre lo hago, pero lo sé que hace bien. Funciona diferente después la cosa. Hablo del amanecer y de ese momento, de poder percibir un poco la energía de, del momento del amanecer. ¡Qué rico es! Bueno, vamos a ver... ...qué tenemos para compartir hoy... ...mientras seguimos en esta marea de... ...de opiniones, especulaciones, conjeturas, realidades... Atravesando esta rareza, en este momento planetario tan singular. Espero que, que lo estén llevando bien. Cada día es cada día. Eh, como dice una canción de Radiohead, un día por vez. Estamos ya en la luna espectral de la liberación, es la luna 11. Ven aquí este, este numerito, aquí arriba. Luna 11 de la, de la liberación. Tono 11, el tono 11 es el tono disonante. Siempre en una onda encantada de 13 tonos, el tono 11 que está a a 10 tonos de distancia del tono magnético, del tono 1, que es el, el propósito de la onda encantada, es el que crea la oposición, entonces, la disonancia de, con, el, con ese propósito. Eh, en este caso, o sea, porque son poderes antípodas. En este caso estamos en la onda encantada de la mano, y naturalmente la antípoda es la tierra, que es el día de hoy. En tierra espectral roja, que también vemos que es un día tono espectral, tono 11, que coincide con el tono de la luna, por lo tanto eso es lo que llamamos tortuga mágica. Cuando coincide el tono del día con el tono de la luna, es como alcoyana, alcoyana, la tortuga mágica. Eh, día 4 de la, de la primera semana de la, de, la luna, de la onceava luna esta luna de la liberación el tono once de la liberación con el tótem del de, animal que es la serpiente es la luna de la serpiente eh, la pregunta que nos hacemos y que acompaña la, la meditación de estos 28 días es ¿cómo libero y suelto? Eso, de eso se trata el tono de la liberación de liberar, de soltar, de dejar ir de disolver y hoy que es un tono 11 entonces eso va doble entonces esa ese es como muy la tónica del día Soltar, liberar, dejar ir, disolver. La... Estamos en la semana 41 además del año. Me voy a traer el mate. Semana 41 del año. heptada roja de la luna. En la heptada roja siempre el conocimiento inicia la visión. Siempre estamos dentro de este proceso que llamamos armónica, rojo, blanco, azul, amarillo. El rojo inicia, el blanco refina, el azul transforma y el amarillo madura. Entonces la semana roja es, eh, se trata de iniciar la visión con el conocimiento. Um, está un poco estancado el mate, un poco amarguito. Y estamos en el medio de la semana, en el día 4. Siempre hay esta fórmula en la ley del tiempo que dice 4 es a 7, como 7 es a 13. El 4 está en el centro entre 1 y 7, como el 7 está en el centro entre 1 y 13. Eso en, como vemos en la onda encantada. 7 por 4 es 28. Y 28 por 13 es 364 y eso hace al año. En el Sol, KIN, nos encontramos en la segunda trayectoria armónica, KIN 37, tierra espectral roja, armónica 10, matriz magnética. Venga, acá el Sol tiene el tono 1, entonces esta es la célula de tiempo que corresponde a la matriz, que va de Tierra a Sol, y el tono siempre lo da el sello amarillo para lo que es eh, la codificación de la armónica, rojo, blanco, azul, amarillo, entonces matriz magnética. Autorregular, esa es la función de la matriz, el fuego universal del propósito. Así que en estos cuatro días eh, el propósito se autorregula el fuego universal del propósito se autorregula. Fíjense que las células del tiempo son entrada, almacén, proceso, salida y matriz. Y tiene cada una su función, informar, eh, recordar, formular, expresar y autorregular. Es como un proceso de información eh, que sucede dentro de cada unidad de conciencia o quién que somos nosotros ¿no? Una entrada, un recordar, un formular, un expresar y la matriz que nos incorpora a todos autorregula toda, todo ese flujo de información. Continuamos entonces día 11 de la onda encantada de la mano, que tiene el propósito de conocer la realización. Y estamos dentro del de pulsar del tiempo de la segunda dimensión de la vida, perdón, de los sentidos, con la raza roja aquí, que inicia la segunda dimensión de los sentidos. Luna eléctrica roja, esto activa el servicio aquí, a través de la purificación, se canaliza y se sintoniza en el eje resonante de la onda encantada, el 7, entre 1 y 13, explorando el espacio, y ese servicio se libera a través de evolucionar la navegación, que es el código del de, sello Tierra. Sí, entonces... Eh, el tono espectral libera el servicio también. El servicio se sintoniza en el tono resonante, con, el, con la energía del poder de vigilancia del caminante del cielo, la vigilia, la mente despierta. Eh, entonces así tenemos, eh, esa iniciación de los sentidos que se da a través de la purificación, la exploración y la navegación. Y también por ser tono 11, que es un punto, porque son dos rayitas y un punto, está en resonancia con el tono 6, que es una rayita y un punto, y el tono 1, que es un puntito. Entonces eso se llama el pulsar entonado, que conecta a los otros pulsares. Tiempo, vida, sentidos. ¿Sí? Y así se teje, se entreteje en las dimensiones, o sea, la dimensión del tiempo que está transformando acá la raza azul con la energía de la mano, de la sanación, madurando la vida, acá el libre albedrío y la sabiduría del humano, esto es lo que da equilibrio, igualdad, lo que nos organiza en función del libre albedrío y la sabiduría del humano en igualdad, además que está la luna en libre ahora, ¿no? muy en resonancia con eso, y eh, se libera eso a través de de la dimensión de los sentidos con una iniciación en los sentidos que se da a través de la sincronicidad y la navegación de la Tierra. A veces estas, esta forma de, de, de transmitir la información puede ser mucho para querer procesarla linealmente, linealmente ¿no? como la queremos, si la queremos acomodar o relacionar en la forma en la que estamos acostumbrados a pensar las cosas de lo cotidiano, por ahí nos cuestan un esfuerzo, porque no, no es por ahí. A veces, esto es justamente la, la cualidad de esta información es la resonancia eh, que te invita digamos a recibirla de otra manera, no con la mente racional, sino con la receptividad de permitir que los códigos te informen resonantemente, como si fuese una información que va directo a tu código genético, a resonar con tu ADN, a despertar memorias y proyecciones y, y, y, y posibilidades, ¿no? que sería como el, el campo del quantum, ¿no? donde están las posibilidades, eh, si, si viste algún documental o alguna información del mundo de la física cuántica, ¿no? en donde eh, existen muchas posibilidades simultáneas de universos paralelos y demás que colapsan de una manera, y esas son tus, entre comillas, elecciones, que tienen que ver también con tu campo cognitivo y con la información que estás manejando. Eh, mismo con, con, con cómo pensás, con cómo expresás, todo eso va también vinculando las diferentes realidades posibles que vos tenés y colapsando en lo que se manifiesta en tu plano físico, eh, tridimensional, eh, en tu vida. Eh, y, y traer estos códigos y bajar información de estos códigos a veces es una manera como de pulsar energías resonantes a través de estos sellos y estos tonos y, y, y, y este lenguaje que también impacten en, en esa en ese campo cognitivo tuyo que es lo que va a magnetizar también y la, las diferentes realidades a través de las cuales vas a navegar eh, por eso lo ideal es como bueno dejar que llegue la información re, eh, recibirla eh, dejar que adentro como que resuene lo que, lo que sea para vos, no y no perseguir lo que... No es una cuestión de entiende, entender más o entender menos, es una cuestión también en donde toda la función de la ley del tiempo es eh, también tejer los hemisferios lógico y abstracto, ¿no? eh, a través de la resonancia. Y eso es la, lo, lo, lo que resulta también de, del lenguaje cuando traemos la información de estos códigos, es un lenguaje resonante que va directo como al, al cuerpo calloso, al lugar donde se entretejen en esos hemisferios, y resuena. Entonces, por un lado tiene una estructura lógica importante, también porque el, el, el lado lógico del cerebro también, o sea, es como los huesos, el, el cuerpo tiene una estructura, en la que basarse, y a su vez también tiene como el lado abstracto para la parte femenina, digamos, artística, la imaginación y el vuelo, que, como para integrar también esos dos aspectos de la realidad. Aquí estamos hoy con un invitado porque... Eh, se me ocurrió hoy, como vi un posteo por ahí, dije, ah, bueno, es una buena idea de, de traer a personalidades que lleven el King del día, ¿no? Y, bueno, vamos a inaugurar esta sección con Ernesto Che Guevara, acá que es eh, su firma galáctica es Tierra Espectral Roja. Eh, y el, el poema del kin dice disuelvo con el fin de evolucionar, liberando o, o divulgando, o sea en español se tradujo como divulgando, pero en inglés dice releasing, como soltando, liberando, eh, la sincronicidad. Entonces, disuelvo con el fin de evolucionar divulgando o liberando la sincronicidad. Sello la matriz de la navegación con el tono espectral de la liberación, me guía mi propio poder duplicado. O sea, es guiado por su propio poder duplicado el tono de la liberación que libera a su vez la sincronicidad y... y, y se disuelve en esa liberación también, en liberar su servicio, digamos, dentro de la onda encantada de la mano, que es el lograr, realizar, conocer, es el tono de la. es el, el poder de la, de, la, de la cura, de la sanación, de lo que hay para lograr, para hacer. Eh, y bueno, la tierra y el viento, que son gemelos uranianos, siempre traen lo uraniano, siempre trae lo, lo, lo disonante también, lo diferente. Eh, el poder análogo siempre nutre al, al kin del día, al destino. O sea, el del centro lo llamamos kin destino, ¿sí? y este poder análogo es comunicar el espíritu de la liberación, lo que nutre la evolución de la navegación, a través de esa liberación, que se da a través de la sincronicidad. De sincroni Cuanto más nos sincronizamos en el tiempo... Correcto, obviamente, porque el, el tiempo mecánico-artificial mm, hace lo opuesto, en vez de sincronizarnos, nos desincroniza, porque... Nos, por ahí podemos tener un convenio de nos encontramos a las 4 de la tarde, cuando se podía, en, <ríe> en algún lugar, y seguimos los lineamientos del reloj, la máquina, un mapa de tiempo eh, chato, limitado, y que además no nos está sincronizando eso a su vez con, con un ciclo natural, con el planeta y, y con, los, con los ciclos de los, de los cuerpos como la luna y tal, los ciclos lunares, solares, galácticos, etc. Eh, la verdadera sincronización es cuando nos sincronizamos con el planeta y con los ciclos eh, del sistema solar y de la Tierra y de la Luna, y a su vez nos sincronizamos entre nosotros, eh, entonces estamos desde una integración de sistemas in enteros eh, navegando esa sincronicidad, y eso es lo que también nos, nos lleva a evolucionar. Entonces... Esto es cuando el guía es el, el, el mismo poder, el poder duplicado, quiere decir que además de que el, el motivo del día es, es, esa, es ese evolucionar la navegación, que es mi sello, además yo soy tierra, pero tono 8, eh, lo que nos guía es ese mismo, esa misma energía, ese mismo poder de, de sincronizarse. Y bueno, y el desafío, el poder antípoda del día, que siempre tiene la función también de restaurar la memoria cósmica, es la mano misma, que es el propósito de esta onda encantada, la mano espectral azul, que es la liberación a través de conocer eh, y, y liberar la cura, este, entonces y, y, y, y, y conocer qué hay para, para realizar. Ese es el desafío, entonces en la sincronización, en la navegación de la Tierra, además conocer la realización. Hacer, lograr, lograr. Eh, son poderes antípodas. Y luego el poder oculto del día, que es la semilla eléctrica amarilla, Este lindo sello también, como en la firma galáctica de namka y Norbu, del, del sistema de Sokchen, me acuerdo, por ejemplo, o de Trigerinio, también este, Triguerino, canalizador brasilero de inteligencias extraterrestres. Este, el poder oculto del día de hoy es eh, el florecimiento del servicio, que representa la semilla eléctrica amarilla, comunicar el florecimiento del servicio, eso es lo que complementa la energía de la Tierra espectral eh, roja. Me voy a fijar a ver si alguien tiene algo para decir aquí en el Facebook. A ver si está saliendo esto bien. No lo encuentro ahora. Hay que estar por aquí abajo en algún lado. No lo estoy encontrando por donde está aquí. Hay comentarios. Acá 37, Ana, hey, buenísimo. Nando, eh, Hernando Nando, acá el Che Guevara, bueno, eso estoy diciendo, estoy contando que es eh, justamente eh, tierra espectral roja el día de hoy. Eh, Martín, un abrazo también, buenísimo que estemos ahí compartiendo este momentito sincrónico. Gaia Redero, Gratitud gemelo galáctico, oh, buenísimo también. Ahí, hermana galáctica, o hermano, no sé, Gaia, puede ser, o hermane. ¿eh? Genial. Eh, voy a aprovechar que, que descompartí la pantalla de la presentación para ir al tablero del Telectonón y que flashemos un poquito esto. Voy a hacer el, el movimiento del día aquí en el telectonón. listo estamos así, bueno, lamento que se va a ver eh, las letras al revés, pero no importa. Primer movimiento estamos acá, luna espectral, del día 3 lo pasamos al día 4, que es hoy, y el, el sello acá lo ponemos al 17, que es la Tierra, y también al tono 11. Acá por eso se da la tortuga mágica, porque son las dos tortuguitas que van al mismo tono, Ahora vamos a mover el cristalito, lo pasamos del guerrero al sello tierra, aquí en la batería de recarga, familia central, ¿sí? y cromática clan azul del cielo, y vamos a pasar a Bolonik y a Pakal Botán, que avanzan al día 4 de la luna, y Bolonik está radialmente opuesta en el día 25 de la luna, eso también es algo que siempre José Arguelles cuando explicaba el telectonón, invitaba a practicar ese viaje en el tiempo, esa cosa radial de que la luna la podés recorrer para adelante o para atrás, acá Bolonique está yendo del día 28 al día 25 en este momento, entonces siempre está bueno también mirar... Eh, ¿Qué cine está acá? Sí, si vamos, fíjense, si nos fijamos eso, a ver, esperen que, si nos fijamos eso, vemos que en el día 25, que además está acá justo, está el espejo rítmico blanco, ¿sí? Ok. Así que Pacal Botán en la Tierra Espectral, Boloní está en el espejo rítmico blanco. Y el guerrero aquí en el centro del cubo le, lo va mirando a Pacal Botán mientras avanza por la Tierra. <coughs> es como que en la cosmología del Telectonón, Pacal Botán tiene la misión en la Tierra de redimir todo el ciclo de la historia y Bolonik lo acompaña desde el cielo, desde la órbita de Urano, en la caminata del cielo, y después se queda aquí en la torre de navegación, el día 23, y bueno, eso ya lo, ya lo expliqué en los otros videos también. Acá se, se desliza un poquito la... Entonces ahora movemos las pirámides. La pirámide verde, que es la del King del Día, la llevamos a, a la torre de la navegación, que corresponde con la Tierra... El poder análogo, que es el viento, lo llevamos a la torre del espíritu, aquí, órbita de Urano, estos dos. La, la pirámide roja, que es el poder guía de hoy, que es rojo, lo llevamos aquí con la Tierra, junto en la. Mate. Junto con la. en la torre de navegación. El antípoda, que es azul, que es la mano, está aquí la torre de la realización. Siempre las torres son de la familia central, viento, mano, tierra, humano. Y el poder oculto permanece, que ya estaba en, en, en Júpiter, acá galáctico kármico, en el sello semilla. Esto no lo había dicho antes, pero este se llama el flujo galáctico kármico, que sería como la inhalación solar, va de Plutón a Mercurio y hacia el Sol, y este sería el flujo solar profético, que es la exhalación solar galáctica, entonces va de Mercurio a Plutón, y eso es como una cosmología de la respiración solar a través de sus 10 órbitas planetarias. ¿Ok? Y bueno, entonces ahí tenemos el tablero, acá pasamos también este cristalito para marcar que estamos en el plano consciente continuo, Interesante también, podemos hablar sobre lo que significa eso, porque la ley del tiempo, algo que nos brinda también la diferencia, por ejemplo, cuando, cuando miramos el tiempo en el reloj, que llega a la hora 12 y después corta y vuelve a empezar, no tiene esa continuidad, o sea, porque de las 11.59 se pasa a las 0.00, entonces no hay, un, no hay algo que continúe ahí. Entonces se corta un poco la posibilidad de la conciencia continua. En la ley del tiempo todos los, todos los ciclos de tiempo están entrelazados de una manera que permite ir desarrollando también una continuidad en la conciencia que es también a su vez la, la conciencia del, del tiempo como un continuum que se da en el presente, ¿no? O sea, que es a donde realmente sucede la cosa, ¿cierto? Ajo Noche Rítmica también ahí conectando desde Colombia, qué gusto compartir uno de mis iniciadores en esta ciencia, ¿sí? Todos mis respetos... Un hermano también con el que hemos compartido muchísimas aventuras intergalácticas. Bien. Así que estábamos aquí con, con Ernesto. Y. Vamos a enviar el, el, el pulso del día a la zona, en el olón planetario, a la zona de de la Tierra, que es África, mamá África, este, que activa en el campo gravitacional a toda la familia central, y en el campo electromagnético a toda la raza raíz roja, ¿sí? eh, y luego estamos dentro de la cromática entonada de la atemporalidad del sinfín, ¿sí? o sea, atemporalidad galáctica del sinfín cristal. Mañana, en Espejo Cristal Blanco, vamos a tener la corte del Kim también online. Ahí está en mi muro eh, las coordenadas para que se conecten y compartan. La vez pasada estuvo muy linda. Y, y bueno, también vamos a mirar ahora un ratito de, de coordenadas que nos brinda el, el mapa del sistema de diseño humano que son muy interesantes también, y acá tenemos activado el, el canal de, del perfeccionamiento de la forma, en este momento con la Luna pasando por la puerta 57, esto es temporal, entonces la Luna tiene tránsitos breves. Eh, vamos a ver, primera cosa que vemos es que el Sol está por la puerta 2, el hexagrama 2, línea 3. Y les, les voy a contar una cosita. Eh, cuando, miren, acá, acá tenemos el, el mandala del rey, mm, acá se va a ver mejor. Aquí tenemos el hexagrama 2. Fíjense eh, la lógica muy interesante con la que funciona esto. Este es un, un diseño de Jan Vandenberg, amigo de de Holanda, Netherlands, eh, que nos muestra la construcción lógica, poderosa, que hay por detrás, por ejemplo, del sistema de diseño humano. Lo que, lo que vemos es un orden binario exquisito, en donde comenzamos acá con, con las, las cuatro letras binarias, y siempre se va sumando una para quienes no conocen, la línea partida es Xing y la línea entera es Yang, por eso está el Xing Yang en el medio. Entonces, acá tenemos Xing shing y Yang Yang como opuestos, Yang, Xing shing y Xing Yang, es muy musical también. Y esto marca cuatro cuartos, en donde después se va a ir agregando siempre una línea Xing alternamente, ¿no? una línea Yang, una línea Xing, una línea Yang. Hay algo muy sencillo y muy interesante para comprender de esto. Pensemos por un momento en el planeta Tierra y en un, una célula que está en un punto del planeta por, por millones de años, en la formación del planeta. Y esta célula, o este, sí, una célula, digamos o por miles de años, una célula que está en un, en un lugar. Un, un, un principio de vida, una bacteria, no sé, lo mínimo de vida que se puedan imaginar. Eh, ¿Qué va experimentando? Como los cambios en el tiempo, el día y la noche, por ejemplo. El día y la noche, el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche. Y la noche. O sea, y eso después es también xin shan, yin shan, yin-yang, yin, yin, O sea, la noche, yin, el día, yang. La noche ying el día yang Esa información la tenemos grabada en las células como la información más básica de conciencia que existe, que es el orden binario. Y que casualmente es lo mismo que se utiliza para programar las computadoras y los celulares. ¿no? Y entonces aquí siempre en esa alternancia vamos agregando un yin y un yang, un yin y un yang... Está dividido a la mitad. Para este lado es un Xing Yun Shang, un Yun Shang. Y si lo miran con detenimiento van a ver que siempre, ven acá, Xing Yun, Xing Yun, Xing Yun. Siempre se va agregando eso y se forma una rueda, un orden de los 64 hexagramas. Entonces hay un cambio importante que sucede cuando pasamos de cuarto, aquí, porque cambia la raíz del hexagrama mismo. Acá pasamos de esto a esto. De esto a esto, se vuelve todo yin. Acá justo cuando entramos en la puerta 2, se vuelve todo yin, todo receptivo. Receptividad, es la tierra, es lo receptivo. Eh, y acá mostramos bien cómo, cómo, cómo funcionan los cuatro cuartos. Y tienen nombres. ¿no? El cuarto de la iniciación, que es el que acabamos de completar. Y el, ahora, estas son las eh, cuestiones mentales, ¿sí? el propósito logrado a través de la mente, en el cuarto de la iniciación, y ahora, en, el, en este cuarto que empezó con, cuando el sol entra en la puerta 2, se llama el cuarto de la civilización, tiene que ver con la forma, y con la manifestación de la forma. Ya que muchas de las puertas, que vienen a continuación, la 23 la 8, la 20, la 16, la 35, la 45, son todas puertas que están aquí en la garganta. La 12, ¿ven? La 12, todo este primer tramo de este cuarto, son puertas que en el cuerpo gráfico están aquí en la garganta y que nos hablan de manifestación, es la garganta es el centro donde está todo lo morfogenético, lo que manifiesta la forma, y por eso se llama el cuarto de la civilización, porque es que una vez que tenemos eh, procesado lo mental, entonces viene también la parte de cómo esa información se convierte a forma, se manifiesta como forma en el plano de la materia, de la, de la tercera dimensión, el plano de la forma. Y es en eso en lo que acabamos de entrar. Y comienza este plano de la forma, con el hexagrama 2, que es lo receptivo. Entonces, es interesante que la manifestación comienza desde la pura receptividad. Desde lo femenino, desde la tierra, desde la, form, la forma, comienza desde lo receptivo. Y en el, en el cuerpo gráfico está aquí, el hexagrama 2, que es en el centro G, en donde se encuentra toda la dirección, identidad y amor. Y esta, esta puerta 2, en el, en el cuerpo gráfico, representa donde está el chofer del vehículo que es el cuerpo. O sea, es el chofer, the driver, el que conduce. O sea, esto nos cuenta el diseño humano, que tenemos un chofer interno, eh, y que tenemos que aprender a seguir esa dirección interna que viene de aquí, donde se encuentra lo que se llama el monopolo magnético, que es adonde, como un, un magneto de un solo polo que solamente atrae, y en donde se condensa, es como si tuviésemos adentro un agujero negro, que condensa toda la información de lo que somos y nuestra relación con, con la totalidad, y de ahí nos da la dirección. Eh, y por eso, eh, cuando entramos en esta puerta 2, entramos también en lo que se llama la cruz, de la esfinge que, que se trata de eh, la dirección. Así que siempre aparece un, un principio de, en estos días, normalmente el tránsito del sol a través de una puerta dura unos seis días, es como una semana en el diseño humano, eh, se formula un poco la, la dirección a tomar. Puede ser que sintamos como una... Una dirección, pero que nace desde lo receptivo, y una dirección hacia donde vamos a desarrollar eh, el sendero de la forma. ¿Sí? El, el propósito logrado a través de la forma. Eh, dice la, la puerta 2, la receptividad como base de toda acción, a través de la que se determina cualquier respuesta. La raíz de toda acción. O sea, lo receptivo es la raíz de toda acción. En la línea 3, que es a donde está hoy, se llama paciencia, la línea 3. Y dice, el profesor que nunca deja de ser un estudiante. Esto es, cuando tenés esta línea en tu diseño, esto es un aprendizaje que tenés para toda tu vida. Y esto en el día de hoy, bueno, es un, algo que está presente en la energía del día. Dice sus aspectos, siempre, cuando hablo de los aspectos, fíjense eh, que hay dos aspectos en cada línea, uno exaltado y uno en detrimento, y que tienen un planetita que a veces cuando, si el planeta pasa por ahí, como en este caso está Mercurio, por ejemplo, eh, fijaría ese aspecto. Si no, oscila la energía entre esos dos. En el aspecto exaltado que está Júpiter, dice... Y además la descripción tiene que ver un poco con ese, con ese planeta que está ahí. Dice, entrega de por vida a la receptividad, con la madurez de aceptar que el proceso no se acaba nunca. Esto es meditativo, ¿no? Entrega de por vida a la receptividad con la madurez de aceptar que el proceso no se acaba nunca. Permanentemente conectada con la puerta 14, que está aquí del otro lado del canal, a través del canal del compás, que es este, recibe recompensas por los servicios prestados. El reconocimiento de que la receptividad es un proceso que dura toda la vida. Ese es el aspecto exaltado que es Júpiter, que pone un poco como la ley eh, de la paciencia. ¿Sí? y en el detrimento está Urano, y pone, para el revolucionario, justo hablando hoy que tenemos aquí el, el Kim del Che Guevara, dice, para el revolucionario, la paciencia siempre es un vicio. <ríe> Qué raro eso. La paciencia siempre es un vicio, Quien pudiera, ¿no? Conocimientos superiores que no son capaces de esperar y demandan expresión. Eso es bien uraniano también. Está extraña esa. Conocimientos superiores que no son capaces de esperar y demandan expresión. Bueno, tal vez acá mismo, estos, estos conocimientos que estamos compartiendo. Eh, bueno, tenemos el tránsito de la Luna por Libra, en este momento en la puerta 57, la claridad intuitiva, ahí conectada a la puerta 10 de la conducta, está Siempre los tránsitos en el diseño humano están imprimiendo un tipo de condicionamiento que te... Si vos tenés alguno de estos centros en blanco, sin definir, te pone un poco de presión ahí, eh, y que muchas veces la vas a procesar como de una manera distorsionada. Eh, acá, por ejemplo, el centro este, que es el centro esplénico, te lleva a, al miedo, a aferrarte a cosas, o o el centro G te, te lleva a, a buscar amor o dirección, y, y se te formula eso como un proceso mental que, que si dejas que, que eso sea un modo de tomar decisiones para vos desde la mente, te puede llevar a experimentar como frustración, enojo, amargura, por sentir que te desvías de tu, de tu flujo natural de las cosas. Por eso en el diseño humano siempre... Eh, sean cuales sean los condicionamientos, como hoy, que es a, afinar la intuición para, para perfeccionar tu forma de conducta y tu pisada y tu andar, ¿sí? eh, siempre es a través de, de acuerdo a cuál es tu tipo, seguir tu estrategia, eh, que es seguir a tu cuerpo, a tu vehículo y, y dejar que, te, que tu cuerpo te guíe a través de las acciones correctas o de las decisiones correctas. ¿no? Eh, con la práctica vas aprendiendo a que los condicionamientos de los tránsitos o de las personas no sean lo que determina tus decisiones, porque eso te lleva muchas veces a, a problemas, a meterte en problemas. Eh, bueno, eso va a ser una miradita sobre, sobre algo de los tránsitos del diseño humano. También... Podemos ver que, que los nodos cambiaron a la línea 2, o sea, el entorno es, ahora es un entorno más de, de intimidad, más de, de lo que es el ermitaño, el arquetipo del ermitaño, eh, un entorno de, de, de, de proyectar donde, donde las personas proyectan sus dones desde su inocencia, desde su intimidad. Eh, y, y bueno, esto es un poquito cómo, cómo va variando, cómo experimentamos el entorno, ¿no? donde sentimos bueno, que cada uno está más refugiado en, en sí mismo, este, y tal vez esperando el llamado correcto para, para actuar. Los nodos también están situados aquí en el centro G, en la puerta 10, que es la conducta personal, y la puerta 15, que es un poco como la conducta colectiva, y que son los extremos, entonces en algo que está sucediendo mucho, que vemos en el entorno, tiene que ver con cuán pendiente estamos del comportamiento de los demás, y, o del nuestro, eh, conductas extremas, gente queriendo impulsar conductas extremas también, este, y cuándo eso es correcto y cuándo no, depende de seguir nuestra autoridad interna y nuestra estrategia para alinearnos con nuestra forma. Eh, así que en el día de hoy tenemos esta receptividad que también se enraiza aquí en el principio yang, que es lo creativo, que es la puerta uno, que está aquí buscando la, la expresión de, de autenticidad, de originalidad, de lo creativo, eh, a través de buscar cuál puede ser mi, mi aporte al colectivo desde mi individualidad, eh, y liberando esta, esta, este espíritu de, de evolucionar la navegación y de la sincronicidad, ¿no? como entretejiendo un poco ahí los, los sistemas. Eh, el enraizamiento aquí con, con la tierra en la puerta 1 se produce a través de buscar eh, la fuerza creativa y la... La dirección propia eh, que emerge naturalmente cuando estamos alineados con nuestra forma a través de esto que es la, la estrategia y la autoridad interna. Ok, bueno. Eh, voy a ver si hay algún otro comentario aquí. Alguien. Laura, hola acá desde Mar del Plata. Saludos, Mar del Plata. Qué lindo, aires frescos de mar, salado. Me encanta. Frederick, saludos. Ahí, Frederick, debes estar por Barcelona, me parece, ¿no? Por esas zonas. Ajá. Eh, Hernando, Nando. ¿Por qué dice planeta babilónico ahí en el Telectonón? Bueno. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué dice planeta babilónico en el Telectonón? Es porque... Eso tiene que ver con la cosmología mismo del telectonón, eh, la expliqué un, par en, un poquito en algunos videos, pero te voy a contar un poquito de qué se trata. Eh, espérate. Ya vamos, ¿eh? Aquí. Eh, lo que dice el Planeta Babilónico es porque el telectonón es un tablero de juego, que es el juego de la profecía, y que es una aplicación especial de la ley del tiempo para co eh, coordinar la red telepática y las acciones de la red telepática, en donde el tablero nos va dando una información colectiva acerca de cómo eh, derrotar o de sí, a lo que sería la falsa autoridad planetaria. ¿Cuál es la falsa autoridad planetaria?, representada por el planeta Babilonia, que es la Torre de Babel, que es el falso tiempo, el tiempo artificial, y la Torre de Babel, como el, el ejemplo del, del cuento bíblico de la Torre de Babel, es que los humanos quieren construir una torre para llegar a Dios que está en el cielo, ¿no? entonces buscan lo, el espíritu a través de la materia, y ese es, ese es su problema, su limitación. Entonces, bueno, en la Biblia, como Dios siempre se enoja en la, en la Biblia, eh, se enoja y los hace que cada uno hable en un lenguaje diferente y que no se entiendan más. Algo que sigue pasando al día de hoy, ¿no? Porque incluso, o sea, si hablamos todos castellano, por ejemplo, en el Facebook, estamos, nadie está de acuerdo con nadie. Últimamente es como cada vez peor, es muy difícil, ¿no? Ponerse de acuerdo, es como un desentendimiento global. Y eso es el planeta Babilonia. Y eso es producto de un tiempo... Eh, que desincroniza una distopía. O sea, eh, el tiempo mecánico, en vez de sincronizarnos, nos mecaniza, nos automatiza, y, y hace muy difícil que nos conectemos eh, en, un, en un pensamiento común o en una red eh, de conciencia. Entonces, por eso, el telectonón tiene la función de Ahí donde dice planeta Babel, falsa autoridad babilónica a ser derrotada, ta, ta, ta, es porque con los poderes de la profecía que se van moviendo por esa parte del tablero, este, por ejemplo, vamos, vamos a hacer un, un ejemplito gráfico, ya que estamos... Eh, son cuatro los poderes, hay, hay dos poderes que son abusivos y dos poderes que son abusados, y estos cuatro poderes de profecía tienen la función de redimir esos poderes abusivos y abusados. Entonces tenemos la abundancia, que es el materialismo, que debe ser redimido por el poder de la inteligencia, que es el guerrero. Esta es la noche. Esto es Saturno. Júpiter, el florecimiento, poder abusivo de falsa espiritualidad, a ser redimido por la visión del águila. Maldek, poder del sexo, abusado como tabú sexual, a ser redimido por la atemporalidad del mago. Y Marte, poder de la muerte, abusado como temor a la muerte, a ser redimido por el poder de la profecía. Y esta torre de Babel, del planeta babilónico, falsa autoridad planetaria para ser vencida, es lo que tapa esto, que es el poder del cubo. Y es a donde se encuentran todos los poderes, memoria, espíritu, abundancia, florecimiento, sexo, muerte, realización, arte, purificación, amor, magia, libre voluntad, que son el plano de la mente, el espíritu y la voluntad, que se interseccionan en el centro del cubo, y los cuatro poderes de profecía en el centro, que son profecía, Atemporalidad, visión, inteligencia. Así. Curso, curso intensivo, rápido, de Telectonón, a pedido de Hernando Nando, de la familia Arcoiris, Rainbow. Eh, bueno, también. Hemos estado en el Rainbow, pero hace muchos años, en el Rainbow, en San Marcos y en, en Catamarca muchas historias de ahí eh, bien Silvana también desde Mardel qué bueno transitando la onda de este giro en lo personal gracias saludes buenísimo dando amigo Jada hola no sé si es para ahora me preguntaba qué es la Intuición para el diseño humano. ¡Woo! Puede ser para ahora, ¿eh? ya vino medio larga esta transmisión, pero podríamos, este, podríamos comentar algo. Este, ahora, ahora entramos ahí. A ver, quería antes volver a compartir esta pantallita. ¿Qué es la intuición para el diseño humano? Eh, eso es así. Por ejemplo, esta puerta 57, que es la claridad intuitiva, que es donde está en este momento la Luna, es una intuición muy sutil, que es esplénica, porque este es el centro esplénico. ¿Y qué significa esto? El sistema esplénico es lo que, lo que está encargado... De, es como que está por toda la piel y por todo el cuerpo como un sistema de sensores hipersensibles que están ahí alertas a todo lo que hay en el entorno eh, y que tiene la función de, de, de cuidarnos, de protegernos también y de, de velar por nuestro bienestar. Este, y es lo que nos manda como es unos chispazos sutiles intuitivos pero que no son mentales no es la intuición de pensar algo este... no es la intuición de pensar algo sino que es a veces está más allá de, del razonamiento digamos eh, entonces las personas que tienen este centro definido el centro esplénico, eh, funcionan a partir de esos chispazos de conciencia eh, como, como que es algo que te indica algo desde el cuerpo, pero que por ahí no lo entendés bien desde el plano mental. Por ahí algo va la intuición. Te, te direcciona hacia algo, muchas veces con respecto a los demás, por ejemplo, como un olfato, pero que capaz que no lo no lo entendés bien de qué se trata, pero si seguís tu intuición, eso te lleva a reconocer que hay niveles de inteligencia más sutiles eh, que funcionan en tu organismo, y que, que no todo es el proceso de razonamiento, por ejemplo, entonces es muy importante rescatar ese sentido eh, de, de poder confiar eh, en la propia intuición cuando, cuando funciona bien y cuando es correcto para vos, ¿no? como de, de, de afinar esa, esa intuición. Son como pulsos, como chispazos que vienen desde, desde el organismo, desde el cuerpo, este, o como insights a veces ¿no? que recibimos y que, y que te orientan con respecto a algo. Eh, es una de las funciones básicas de la supervivencia, y se con es el único canal este que se conecta con tres puertas más, o sea que son cuatro puertas y que son el poder la propia conducta y la puerta del ahora, en el centro de la garganta. Entonces, es en este canal, que es el canal de integración, que dice eh, que se forma como la conciencia que dice, yo soy, yo soy ahora, eh, yo me empodero en el ahora, y la puerta 57, que está en el, es la intuición, que está en el centro de conciencia, que es el centro esplénico, dice, yo sé que yo me estoy empoderando en el ahora. ¿Sí? Eso es como la, la, la energía que forma ese canal y, y que vos, Jada, creo que lo tenés definido por lo menos el 3420 y fíjate si, si vos tenés la puerta 57 en tu diseño, eh, funciona como consistente eso. Si no, si no, en un momento como este, que la Luna está pasando por la puerta 57, algo se te activa con respecto a la intuición en este momento en particular. Pero, por ejemplo, como oso generador, tenés que procurar siempre eh, que tus decisiones vengan de tus respuestas y que esos chispazos intuitivos no te apresuren a tomar decisiones eh, precipitadas. Por ejemplo. Eh, Ana, querés, eh, bienvenida, estás acá en el Zoom, querés eh, comentar algo. Sí, so, eh, es a mí. Sí. Hola, pues mira, es que justamente me, me, me he unido y, y yo a mí justamente, yo tengo prácticamente todo el canal de integración y me falta justamente la puerta 57 wow. en, en, en mi diseño. ¿no? Entonces ahora mismo, por lo que veo, sí que hay un, un tránsito que lo está activando, pero yo soy generadora manifestante y, y bueno, estoy intentando entender un poco todo esto, ¿no? <ríe> a mí me falta, pues muchas veces, esa intuición. Yo no tengo el, ese bazo definido, ¿no? Ahora es como que se me está activando. Entonces, realmente, eh, al tener yo todo, el 10, el 34, 20, el 10, 20, y solo me falta la, la 57 para este canal de integración, realmente ¿qué lectura podría sacar viendo un poco eso así? Claro, ahí, ahí lo que sucede es que cuando aparece un tránsito, bueno, este es un tránsito de la luna, ¿no? Dura 10 horas y media, más o menos, en el día eh, y ya está por salir porque está en la, en la línea 5, dentro de poquito y, pero durante ese tránsito, cuando hay algo en la puerta 57, como te activa el centro del del el el centro genético que se conecta con tu canal de integración, te pone como una presión externa, un condicionamiento para eh, funcionar más espontáneamente. Ahora, como, como vos no tenés sin definir ese centro, y tiene el centro sin definir en el no ser, lo que llamamos tiene, se forma la estrategia de, o sea, la pregunta que uno tiene que hacerse es, a qué me estoy aferrando, si me estoy aferrando a algo que no es bueno para mí, eso a veces te puede llevar o a, o a no tomar una decisión correcta porque estás aferrada a algo, o a tomar una decisión precipitada porque eh, la definición temporal de ese centro te, te tira como un pulso que, que la mente lo interpreta como tengo que hacer esto. Entonces la clave siempre para, para un generador como vos es, eh, es que vos en lo que puedes confiar es, necesitas que te pregunten siempre, sobre todo para tomar decisiones importantes, necesitas que exista la pregunta antes de tomar una decisión, entonces eso te da la pauta, cómo no precipitarte y tomar una iniciativa, que es en lo que más caen digamos, los generadores, eh, y que terminan frustrándose por iniciar eh, situaciones que no son, no les son correctas, ¿no? ese sería un ejemplo. Vale, y al ser generadora manifestante emocional todavía más no o sea tengo que dejar porque encima, si, vos, si vos tenés autoridad emocional además de esperar para responder tenés que esperar la ola emocional tenés que procurar no tomar decisiones rápidas incluso si es en respuesta a algo tenés que necesitas que te pregunten más de una vez y aprender a tomarte tu tiempo para las cosas este y, y esto te pone como una presión adicional, que ya la tenés naturalmente, por ser generadora manifestante, a, a, a apurarte, a precipitarte, y, y bueno, es, es cuando más, más presente tenés que estar ahí para, para tener la paciencia esa de la línea 3 que leíamos antes, eh, y de no, de, no, de no tomar iniciativas eh, precipitadas, apresuradas. Vale, muchísimas gracias. Bueno, vale, gracias a vos también participar eh, bien amigues para ir eh, cerrando la transmisión eh, los quiero invitar les quiero invitar para mañana que vamos a tener la corte del king del espejo cristal blanco como la vez pasada eh, fue una corte cristal muy bella con gente que participó de muchos países de latinoamérica y de españa también y de miami o sea eh, teníamos gente de Colombia, de Brasil, de Chile, de Argentina, eh, etcétera, de México, y, y bueno, mañana a las 16 horas Argentina, si entran en mi muro también van a ver los horarios para los otros países, y en esta sala Zoom vamos a tener una, una nueva corte del KIN, muy lindo para compartir, un ratito cada cada persona puede tomar la palabra, y lo que estamos proponiendo aquí con Rodrigo, que es espejo Cristal Blanco y que va a estar eh, coordinando conmigo también la, la corte, eh, es que traigan algo artístico para compartir, puede ser un escrito, puede ser un, un poema, puede ser una canción, puede ser un, una pintura, o, o lo, que, lo que sea que tengan ganas de, de compartir con el planeta, esta red de arte planetario que, que tejemos. Eh, muy bienvenido sea. Ok. Eh, me voy a fijar a ver si hay algunos otros comentarios. Gracias, Jada, también. Ana pregunta... Si, ah, bueno, está ahí, ahí ya charlamos con Ana. Betiana dice, intuición, lenguaje del espíritu. Lo, yo creo que sí, lo podríamos llamar así, ¿eh? Pero bueno, es, eh, también es lenguaje del cuerpo, ¿no? Y del espíritu del cuerpo podría ser también. ¿Cierto? Este, vamos a ver. Bueno. Entonces, bueno, ha sido muy bello ¿eh? compartir este momento sincrónico con todos ustedes que estuvieron participando también aquí en esta bella mañana en donde va entrando el otoño aquí en Argentina. Y en donde... Quizás con suerte de a poquito vayamos saliendo de la cuarentena. Ojalá que sí. Eh, aquí dejo la opción si alguien tiene ganas de, de colaborar con, con, con este Dar y Recibir y esta, esta compartida. Hay kin aquí para que se pueden abonar vía Mercado Pago como para hacer un aporte y nutrir. Es lindo que, que aquello que nos da... Y no sé, que se genere como algo así de, de, de dar y recibir Y que yo estoy compartiendo esto porque me da ganas y me gusta hacerlo Y, y bueno, si a vos te da ganas también de compartir, de, de retribuir algo o sea, de esta manera conmigo Muy bienvenido sea también eh, Tenemos cuatro opciones de bonos skin para... Esto más me imagino para quienes están en Argentina Que, que tienen, pueden con Mercado Pago, creo, escanear lo estoy probando esto a ver si, si funciona, pero se puede escanear uno de estos cositos códigos QR y, y se hace un, un aporte así sencillo y voluntario a conciencia de, de cada uno quienes tengan ese deseo de, de aportar y de crear una, una red de, de dar y recibir de energía y arte y conciencia y bueno. Eh, y que nos contagiemos, como, como digo, siempre me gusta cerrar la transmisión acá, contagiando paz, contagiando arte, contagiando eh, solidaridad, espíritu, conciencia, contagiemos cosas este, copadas. ¿sí? Y voy a correr esto, a ver, no sé si se corre en la transmisión, pero tikiti, para que se libere ese también. Bueno, y, y aquí cerrando el momentito sincrónico, poniéndole un pulso de paz también al planeta y un, un arcoíris circumpolar como, como un símbolo de, de que soñemos el sueño más elevado, de que, de que soñemos un mismo sueño todos para un planeta arte, eh, una sanación planetaria y y en planeta con, con la belleza natural que, que viene ya eh, adjunta con la vida y que la dejemos eh, brotar y florecer por todas partes. Y ¿Sí? oh. la Ketch, gracias por estar, gracias por compartir. Eh, si quieren enterarse de cuándo salen las transmisiones en vivo en el momento en el que salen creo que en la transmisión de facebook pueden eh, cliquearle ahí un lugar que dice eh, que te avise cuando cuando salen transmisiones en vivo y también fíjense si se quieren suscribir a mi canal de youtube porque en algún momento puede ser que las las empiece a hacer en vivo más por ese lado así que te invito también a a fijarte en mi muro que está mi canal de youtube en un lugar para que te suscribas ok bueno que pases un hermoso día una hermosa tarde una hermosa noche y una hermosa vida y, y nos estamos eh, sintiendo ok gracias adiós